Si te defines como alguien espiritual, ¿cómo es que cobras por tu sabiduría? Sí, es otra de las preguntas, digamos, del millón, ¿no? Y que conste que yo he caído en esa pregunta, más que en esa pregunta, en esa trampa durante muchísimos años, puesto que uh, en lo que yo aprendí de joven, o sea que ya tengo 58 años, ya no soy tan joven, pues cuando lo que aprendí de joven era que lo que es espiritual no se puede cobrar. Y a ver, es verdad, la energía espiritual es imposible cobrarla, no se puede ni se puede dar por dinero. Pero es que nunca hablamos de eso, o no lo entendemos así, cuando alguien que está siguiendo un camino espiritual cobra por sus acciones. Un ejemplo, un sanador que quiere ayudar a los demás, se le ve mal cuando cobra por eso. No solo se le ve mal, sino que él mismo se siente mal. En mi caso, yo no me he dedicado a la sanación, me he dedicado a la enseñanza, puesto que pues eh, diría digamos que mi alma me ha dado la capacidad de hablar a veces hasta demasiado y en cambio lo que es de sanar no se me da muy bien entonces me he dedicado a la educación a la enseñanza a la transformación de la, de la de la sociedad a través de conocimiento profundo de espiritualidad y me acuerdo que cuando empecé a dar cursos al inicio en principio los hice gratis todo era gratuito las clases que daba y luego tuve que empezar a cobrar algo. Tenía familia, tenía que sacar algo de dinero pues, para mantenerlos, aunque fuera lo mínimo, lo básico, porque una cosa es que yo, pasara hambre, por decirlo de alguna manera, y la otra es que mis hijos la pasaran, ¿no? Entonces eh, empecé a aprender a cobrar un poco, pero siempre había ese dolor, esa sensación, estoy haciendo algo que no es espiritual, algo no correcto. Estoy dando conocimiento espiritual, pero cobrando por ello. Y eso me hizo sentir mal durante muchísimos años. Dice, como astrólogo que soy también, mis cartas astrales, pues era, yo no, cobrar no, lo hacía por amistad, luego por intercambio, luego, bueno, vale, cobro la voluntad. Eso seguro que muchos de los que me estáis oyendo lo os ha pasado, si os dedicáis a algo así, desde Reiki, a terapias, a, a lo que sea que tenga que ver con el mundo espiritual. No se cobra por la sabiduría espiritual, por eso no se cobra nunca, claro que no. Pero sí por tu tiempo. Tú eres un ser humano que estás dando tu tiempo cuando estás haciendo una sanación, cuando estás dando tus clases, estás ocupando tu tiempo dándoselo gratis a otras personas, pero ese tiempo no lo puedes dedicar a trabajar de arquitecto, de diseñador, de informático, de paleta, da igual, con el cual se te daría por tu tiempo, tu esfuerzo y tu tiempo dedicado ahí, un dinero con el cual vivir. Por lo tanto, si eres, por muy espiritual que seas, tienes que comer en este mundo, si encuentras a alguien que tenga muchos angelitos que le den el dinero así, aparente, que le aparezca en su casa, pues perfecto, eso no, no tendrá que cobrar. Pero cualquiera de los demás, tenemos que recibir algo a cambio de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo no de la sabiduría que se nos ha dado y que luego nosotros transmitimos nunca no de la energía del rey que universal o de, o de dios que nos ayuda a curar no de eso no se cobra se cobra por tu tiempo es importantísimo recordarlo cuidado que también hay evidentemente como en todas las profesiones y en todas las historias que puedan haber y más las no reguladas pues los farsantes que evidentemente cobran y cuanto más pueden cobrar mejor. Pero hoy no vamos a entrar en eso porque eso existe en todas partes. No, estoy hablando del cobrar justamente por tu tiempo y tu trabajo para poder vivir. ¿Y por qué no vivir bien? No hay problema en eso. El dinero no es nunca el problema. La intencionalidad detrás de eso es lo que puede ser el problema. Por lo tanto, si sí, es espiritual, cobrar. ¿De acuerdo? Y los que estáis dudando todavía, recordar tu tiempo que das a alguien no lo puedes usar para ganar dinero para vivir tú por tanto esa persona que le das algo a cambio él te tiene que dar algo también es además es una ley de la, del, del universo la ley de la economía perfectamente es de las más básicas siempre tiene que estar fluyendo la energía si yo doy energía debo recibir energía si doy tiempo debo recibir tiempo si doy eh, cualquier cosa siempre tengo que recibir y la mane Porque si no, estamos eh, estableciendo un desequilibrio universal. Eso es incorrecto. Otra cosa es el desequilibrio de yo pido más de lo que doy o, o doy más de lo que pido, que eso también es, es erróneo y causa problemas. de acuerdo Lo que en este momento, en la sociedad actual, la única manera de dar a cambio de algo suele ser el dinero, el intercambio del dinero. Yo doy un tiempo con mi esfuerzo y mi trabajo y a cambio recibo un salario. Dinero para poder luego eso intercambiarlo por lo que necesitaré: comida, ropa, luz, lo que sea. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Y si no, volverme a la pregunta, que os volveré a dar caña. <risa>